Os vamos a proponer un viaje, una ruta en coche saliendo desde París, siguiendo el cauce del río Sena, para llegar a uno de los lugares más alucinantes del mundo. Pero como en todo viaje en la vida, lo importante no es solo el destino final, sino el camino que recorres hasta llegar a él, vamos a conocer la región que vivió en sus propias carnes, un momento histórico clave para Europa que cambió la historia del mundo. ¡Bienvenidos a Normandía! Vale, lo primero vamos a poner en contexto qué es Normandía. Normandía es una región del norte de Francia, bordeada por el Canal de la Mancha y atravesada por el río Sena a su salida desde París. Aquí hubo asentamientos romanos, una muy importante presencia de los vikingos. Durante la Guerra de los 100 Años hubo muchos enfrentamientos entre ingleses y franceses y luego, en la Segunda Guerra Mundial, con el desembarco de los aliados, quedaría un giro a la guerra y cambiaría el destino del mundo. Pero, mejor que contaroslo, vamos a coger el coche y nos vamos a hacer una ruta. Para empezar el viaje, lo que vamos a hacer es seguir el trayecto del Sena, todo lo que es el Valle del Sena. Y nuestra primera parada es la Casa de Monet, el famoso pintor impresionista francés. Aquí estuvo viviendo durante muchos años, él llegó aquí con 43 años y estuvo casi otros 40. Y nos ha dejado un legado de una casa donde él vivió, en el que se pueden ver recreaciones de sus pinturas y también los jardines que eran tan importantes para él. La primera ciudad que vamos a visitar es una de las ciudades más bonitas de Francia. Es un auténtico museo al aire libre de casas entramadas. Es espectacular. Toda la ciudad está llena de casas entramadas y bien decoradas, bien coloridas, bien cuidadas. Y por si fuera poco, es una ciudad llena de historia. Es una visita absolutamente obligada en una ruta por Normandía. Vamos a dar una vuelta y os cuento un poquito más porque esta ciudad es impresionante. So hard to see. Seguro que los que hayáis visto la serie de Vikings, de vikingos, os suena. Es Rolo, que es el que dio nombre a toda esta región. Toda esta región se llama Normandía. Normand quiere decir hombre del norte. ¿Pero por qué Rolo está aquí? Los vikingos lo que hacían era llegaban desde el norte, atravesaban el río Asena y se dedicaban a arrasar todas las ciudades, hasta París incluso. Y el rey lo que hizo fue nombrarle duque y de esta manera lo que hacía era le obligaba a proteger toda la región de los posibles ataques vikingos que fueran viniendo posteriormente. Y justo al lado seguro que hay un personaje que también os suena, que es este Ricardo Corazón de León, que también era duque de Normandía y una cosa menor como rey de Inglaterra, que por cierto, cuando le enterraron, le enterraron por partes y él eligió que el corazón fuera enterrado aquí, en Rouen. Esto no lo veis en muchos zonas del mundo. Durante la Guerra Mundial, en esta zona, hubo muchos ataques, muchos bombardeos, muchos disparos, y muchos dieron aquí, en el Palacio de Justicia. Y hay una obra de arte que se crea en 2020, que es poner Lego para simular una reconstrucción. Entonces, puedes ver que en la fachada te encuentras trocitos de Lego. Vamos a ver si una casa en Rouen es anterior a 1520. Esto, que es la estructura y una parte porticada, se quitó tras la peste, porque con la peste pensaban que el aire no corría suficiente, entonces no se ventilaba lo necesario y era más fácil que se transmitiera la peste. Entonces, a partir de 1520, esto desapareció. Todo lo que veáis con una estructura así porticada es de anterior a 1520. Llega la noche y si estamos en Francia, quiere decir que toca espectáculo nocturno. Además, Rouen es la primera ciudad en la que se hizo este tipo de espectáculos. Así que os lo voy a enseñar. La influencia de la Segunda Guerra Mundial en toda la región de Normandía es enorme. Todas las ciudades tuvieron unos continuos bombardeos y una ciudad en la que se ve muy bien es Le Havre. Esta ciudad fue totalmente arrasada por los bombardeos, por lo que tuvieron que hacer un plan para reconstruir la ciudad. Y precisamente por esa reconstrucción que se hizo, Le Havre es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tras los bombardeos, en el centro de la ciudad tuvieron que realojar a 45.000 personas que se quedaron sin casa. Y todo eso se hizo en poco más de 15 años. El proyecto se le encargó a un arquitecto muy famoso de Francia, de París, que se llamaba Auguste Perret, y a día de hoy es un icono de la ciudad y ha dejado de hecho su huella. Además tener en cuenta una cosa, esto no era una barra libre de dinero ni de recursos, aquí había un dinero limitado y un tiempo limitado, y es que había que realojar al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Y esto lo que terminó haciendo es que condicionó mucho la arquitectura de la ciudad, al construirlo lo que primó es que los edificios fueran funcionales, y para ellos usó una estructura que en ese momento era novedosa, que es el hormigón. Visto desde el punto de vista de hoy es diferente, lo que se construyó en su momento eran edificios totalmente modernos. Perret lo que se encargaba era de todo el proyecto, de marcar las líneas generales y luego tenía algunos arquitectos que le ayudaban y que se encargaban de ciertas zonas. Por eso todos los edificios del centro son muy parecidos pero es que en determinados bloques hay peculiaridades y características distintas. Perret también dejó su huella en la curiosísima iglesia, que es un edificio de hormigón y con una torre de más de 100 metros. Le Havre está una parada imprescindible en toda ruta por Normandía y es Anfleur. La situación estratégica de este pueblo ha hecho que sea un lugar muy importante para el comercio. Es lo que les llevó a los vikingos a venir hacia aquí. Está justo ubicada en la desembocadura del río Sena, en el estuario y esto hacía que los vikingos llegaran desde la parte norte de Europa, atravesaran el río y fueran saqueando todas las poblaciones de alrededor. Más adelante, durante la Guerra de los 100 Años, esta población es cuando empezó a fortificarse. Tiene una situación estratégica privilegiada porque la protegían dos ríos y en su interior es donde se encuentra encontraba la ciudad. Por lo que lo que intentaron fue poner una muralla que lo protegiera. No les fue suficiente a los franceses y de hecho los ingleses terminaron conquistándola y fueron ellos los que terminaron la muralla. Pero afle además, es muy conocida porque es una de las grandes cunas del mundo de lo que es el impresionismo. De hecho, Monet fue en esta ciudad donde se desarrolló toda su técnica. Traído por su maestro, aquí pintó muchísimos cuadros. Por eso esta ciudad es muy famosa por el impresionismo. un viaje, sobre todo cuando hacemos una ruta en coche, intentamos buscar pueblos característicos que tengan casas típicas y este en el que nos encontramos está catalogado como uno de los pueblos más bonitos de Francia. Y ya que estamos en un pueblo tan bonito, pues vamos a pasar también la noche en una casa de este estilo. Vale, os voy a desmontar un mito de la ciudad de Cannes. Es que se usó durante la Guerra Mundial como refugio el mayor despliegue militar de la historia para que los alemanes pensaran que el ataque era inminente desde ahí. Hay muchísimas en las que se ve que murieron en junio justo el mismo día del desembarco. La realidad es que mientras lo estás viendo, tienes todo el rato la piel de gallina. Hay algo de lo que todavía no habíamos hablado y es que estábamos esperando a visitar este museo en el que tiene en la parte inferior un pueblo y una muralla que lo rodea. Vale, lo que inventaron fue esto. Esto es el mismo sistema que usan los ratones cuando les se meten dentro de una rueda, se pone a dar vueltas. Vuelta?